¡Holi! El pasado fin de semana y el anterior estuve trabajando como ladybug para Bandai España y vengo a hablaros un poco de la experiencia porque la verdad es que me lo pasé, me lo pasé muy bien. y contacto conmigo para hacer promoción de la serie Ladybug, que era hasta muy de moda, sobre todo entre los niños y tal, y pues me cogieron a mí. Estuve en el centro comercial de Las Rozas de Madrid, en Alcobendas y en, y en Hortaleza. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, fue muy divertido y repetiría sin duda porque ha sido una experiencia fantástica. Montaron como en la zona de juguetes una especie de stand con una, una alfombra roja, con un parís de fondo y un par de mostradores para los juguetes y tal y bueno, los niños hacían una foto conmigo con Ladybug y yo les, bueno, les entregábamos una carpetita con dibujos dentro para pintar y tal y fue muy bonito porque los niños se emocionaban un montón como que se les iluminaba la cara al, al ver a Ladybug porque claro, es algo que están viendo en la tele todos los días y que les gusta mucho y verlo ahí digamos en persona como que se, se emocionan un montón y fue muy bonito y era gracioso porque había como dos tipos de niños, los que venían directamente corriendo a mí y se me enganchaban a la pierna, me empezaban a dar abrazos, me empezaban a dar besos y no podía quitármelos de encima como era, era súper súper bonito, hubo una niña que me, que me hizo ofrendas y todo, me dio pegatinas, me dio una pajita rosa y yo muchas gracias por la pajita me daban bombones porque claro, cuando entraban a Carrefour como que les, les daban los bombones estos de muestra que dan típicamente en navidades, pues todos venían con el bombón en la mano y me lo daban y acabé como con 15 o 20 bombones y no me voy a quejar luego estaba el segundo grupo de niños que eran como los, los tímidos recuerdo una niña en especial que le costaba mucho acercarse a mí porque era muy tímida y le daba mucho miedo le daba mucho reparo así que se hizo una foto conmigo pero de lejos entonces estaba la niña como tres o cuatro pasillos más allá y me enseñó la madre luego la foto y era ella en primer plano súper contenta, súper sonriente y un borrón rojo al fondo que era, era Lady Val, o sea, yo y <risa> era muy gracioso luego se, a la media hora ya se animó la niña a hacer una foto conmigo ya le di las gracias por haber sido tan valiente pero en general fue todo como muy adorable y lo pasé muy bien es la segunda vez que trabajo de, de cosplay o sea que hago algún tipo de actividad eh, relacionada con el cosplay y remunerada y la primera fue en los 100 montaditos que hicieron una, una especie de día de orgullo friki y nos pillaron a Géja y a mí, de Ladybug y Cap Noir para amenizar un poco el evento. Y es gracioso que las dos veces haya ido de Ladybug porque es un traje ajustado de cuerpo entero y yo tengo un poco de complejo con mi cadera porque tengo la cadera muy ancha y nunca me ha gustado y es curioso como... Una vez te pones el traje y una vez cambias un, un poco la mentalidad y empiezas a pensar lo voy a pasar bien, me da igual todo, realmente te sientes a gusto y creo que ha sido como una especie de prueba para mí que estoy contenta de haber superado, porque aunque no... Me sienta cómoda con este tipo de trajes He conseguido ponérmelo y he conseguido sentirme a gusto con ello Y como que a los niños les da igual Los niños ven a Ladybug y todos me decían ¡Qué guapa! ¡Estás muy guapa! ¡Y te quiero! ¡Y no sé qué! Y yo me sentía muy a gusto Así que, no sé, ha sido como muy positivo también para mí Como, como cosplayer y como persona Porque como que he podido superar un complejo Que, que llevaba muchos años arrastrando Ha sido muy chulo poder llevar eh, cosplays fuera de eventos Porque yo normalmente llevo trajes a los eventos, eh, Japan Weekend, Salón del Manga y tal o a sesiones de fotos y como que estaba un poco ahí entre las dos cosas o cuando hago cosplay con amigos siempre estamos dentro de casa así que poder llevar un cosplay en un entorno que normalmente no es de cosplay también ha sido muy guay porque la gente me preguntaba, se interesaba por el tema eh, no ha sido incómodo en ningún momento, evidentemente yo no iba, no iba al metro disfrazada de Ladybug porque tenía que... Era hora y media de metro, podía ser un horror llegaba allí y me cambiaba pero incluso dentro de los cambiadores, con la gente del centro comercial, pues eran todos muy positivos, todos me decían ¡Ay, te lo has hecho tú! ¡Ay, me gustan las mentillas eh, Una foto para mi hija o grábale un vídeo a mi hija diciéndole que se porte bien y feliz navidad y tal y todo el mundo era como, como que muy interesado positivamente en el tema del cosplay y creo que es algo también bastante importante porque como que lo veían como algo divertido no como algo de bichos raros o de frikis y cosas así lo veían como algo divertido, como algo creativo y me pidieron incluso la página de Facebook y todo para interesarse un poco más y verlo así que la verdad es que estoy como... estoy muy contenta y estoy muy sorprendida de de haber podido hacer esto y no sé esto, y es, es muy guay. Ha sido muy positivo también porque eh, Ladybug creo que es un personaje que me gusta porque desprende muy buen rollo y muy tiene un feeling muy bonito, pero hubo un momento en el que se acercó un niño y se acercó con su padre, ¿no? Y como que el, del stand de juguetes que tenía el niño cogió el juguete de Cat Noir y le dijo al padre, mira esto es lo que me he pedido, esto es lo que quiero que me traigan los, los reyes magos, no sé qué. Y el padre le dijo tres veces claramente, eh, no, porque esto es de chicas. Esta serie es de chicas y tú no te vas a pedir nada de chicas. Y yo como que no, evidentemente no le pude decir nada, yo estaba trabajando. Pero, pero fue como... Dios. Todavía no he visto el especial de, de Ladybug, de Navidad. El capítulo del, de Papá Noel, de Navidad y tal, así que por favor no me lo spoileéis en los comentarios. Y bueno, esto ha sido un vídeo bastante cortito, pero aún así espero que os haya gustado. Si os ha gustado dadle like y tengo el botón de suscripción por aquí abajo, del cual por cierto creo que tenéis que activar una campanita para que os sigan llevando mis vídeos porque hay cambios en Youtube y creo que tenéis que activar la campanita de los canales que os gusten para poder enteraros bien. Y nada, espero que tengáis todos una muy feliz Navidad y que nos vemos dentro de poco. ¡Chao!